Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más relevantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, películas y mucho más, así que comenzamos en nuestra primera noticia tenemos que un nuevo corto de los simpsons debutará frente a onward esta es la segunda vez que aparecerá un corto que no sea de pixar frente a una función la primera vez que sucedió fue en 2017 cuando el corto de Walt disney animation o Love frozen adventure se combinó con coco según la información revelada el nuevo corto se titula Playdate con destiny y será protagonizado por maggie simpson esta combinación entre los simpsons y Pixar es posible debido a la compra por parte de Walt Disney de los activos de Fox en 2018. Este corto saldrá al aire el 19 de abril. Entre otras noticias, Tit Mouse Inc., uno de los estudios de animación independientes más grandes de Los Ángeles, acaba de crecer. Y aquí te traigo algunos detalles de su expansión. Recordemos que el mes pasado, Titmouse Mouse firmó un acuerdo de producción con Netflix. El acuerdo incluye series originales dirigidas a un público adulto, justamente el área en la que Titmouse Mouse ha obtenido muchos de sus mayores éxitos. Titmouse Mouse y Netflix ya se han asociado en series como Big Mouth y el próximo The Midnight Gospel. Los otros créditos del estudio incluyen Mao Mao, Heroes of Pure Heart, The Venture Bros, Metalocalypse y Nico and the World of Light, proyecto que los hizo ganadores de un Emmy. Continuando con las noticias, en el mes de mayo veremos en la gran pantalla a Scoop, y es que recientemente estrenó un nuevo tráiler, donde podemos ver algunas nuevas escenas de este filme. Scoop será el reinicio de la mítica serie de animación emitida por primera vez en el año 1969, y servirá como inicio de un universo cinematográfico compuesto por los personajes animados más emblemáticos de Hanna-Barbera. Con el estreno de la película de Scooby-Doo, Warner Bros. comenzará la saga que continuará con las cintas de los supersónicos, los picapiedra y los autos locos. Además, Warner Bros. y Google han unido sus fuerzas para integrar la realidad aumentada por primera vez, esto en el lanzamiento de un avance cinematográfico en YouTube, una experiencia que permitirá a los fans hacerse fotos con Scooby-Doo Cachorro y compartirlo en redes sociales. Su fecha de lanzamiento se encuentra programada para el día 13 de mayo de 2020. Y hablando de estrenos, la tercera temporada de DuckTales se estrena este próximo 4 de abril en Disney XD y la plataforma de Disney Now. Y es que algo muy interesante está por suceder. Efectivamente, los eventos con Darwin Dog han detonado el pato verso, por así decirlo, ya que en esta nueva temporada ofrecerá cameos y apariciones especiales de personajes como Daisy y Goofy, así como personajes de Tailspin, Rescue Rangers, Los Tres Caballeros y claro está, el pato Darwin. ¿Tú qué piensas? ¿Verás esta nueva temporada? Entre otras noticias, Cartoon Network ha enviado varios paquetes a miembros de prensa como obsequio de despedida de Steven Universe. Dichos paquetes contenían una memoria con un video de Rebecca Sugar donde comparte algunos de los momentos más memorables del show. El paquete de despedida consiste en una caja decorada con motivos de Steven Universe Future. También incluye una carta que habla de cómo estos ocho años han sido toda una experiencia y agradece el apoyo de todos quienes trabajaron en el show. A su vez menciona que Steven Universe Future es el epílogo de la serie y su final. Continuando con las noticias, ya salió el primer tráiler de Connected. Este filme viene del mismo equipo que trabajó en Spider-Man Into the Spider-Verse y trata de cómo una familia promedio trata de volver a conectarse entre sí, además de detener a un ejército de robots que amenaza con conquistar el mundo, por lo que esta familia descubrirá que salvar el mundo puede ser un viaje. Su estreno se encuentra pautado para el día 18 de septiembre, en nuestra siguiente noticia, con la pandemia que enfrentamos actualmente, casi todos los teatros de Estados Unidos se encuentran cerrados, un hecho contra el que los distribuidores están luchando por adaptarse. La respuesta de Disney ante esto ha sido el lanzamiento digital estadounidense de Onward, la nueva película de Pixar desde el 20 de marzo se encuentra para comprar digitalmente por $19.99 en Movies Anywhere y se lanzará en Disney Plus el 3 de abril. En estos momentos, Onward no es la primera película animada en tener su ventana teatral acortada desde el brote del coronavirus. Frozen 2, que todavía se exhibía en algunos cines, fue lanzado antes de lo previsto en Disney Plus el pasado fin de semana. Mientras tanto, Universal Pictures Anunció que lanzará Trolls World Tour en distribución doméstica y, cuando sea posible, en cines el 10 de abril. Otros éxitos de taquilla se posponen indefinidamente, incluida la producción sin culminar de Minions Rise of Group. Ante estas medidas, quedan algunas preguntas en el aire como, por ejemplo, ¿Se abrirán por completo las ventanas teatrales? ¿O estos cambios radicales en la distribución se convertirán en la norma? Déjame tu opinión en los comentarios. Continuando con las noticias de los creadores de Hora de Aventura, llega Midnight Gospel. Esta nueva animación se emitirá a través de Netflix. Esta será una serie para adultos animada por Tid Mouse Inc. Y aquí seguimos a Clancy, un presentador espacial, quien tendrá que entrevistar a diferentes criaturas de diferentes mundos en el universo. Este estreno exclusivo de la plataforma de streaming saldrá al aire el próximo 20 de abril. Entre otras noticias, la tercera temporada de Marvel Spider-Man Maximum Venom, nominada al premio Emmy, se estrena con un especial de una hora el domingo 19 de abril en Disney XD. Compuesto por seis especiales de una hora, contará con la aparición de personajes como Capitán Marvel, Groot, Doctor Strange y Star-Lord. Además, hará su debut en la serie Mary Jane Watson. Esta nueva temporada sigue a Spider-Man cuando es empujado a su punto de ruptura después de que Venom invoca una amenaza devastadora. Volviendo al mundo del cine, tenemos el estreno de un nuevo tráiler de la próxima película de Pixar, Soul. Aquí logramos ver un poco más de cómo será esta inspiradora historia donde conocemos a Joe Garner, un profesor de música que luego de un accidente su alma se transporta al seminario Yu, un centro en el que las almas se desarrollan y adquieren emociones. El estreno de esta animación se tiene pautado por los momentos para el día 19 de junio. Continuando con las noticias, Netflix ya ha anunciado el estreno de la quinta y última temporada de Shira, Princess of Power, serie que se ha convertido rápidamente en uno de los originales favoritos de la plataforma. Tras su lanzamiento, la serie recibió críticas de algunos fanáticos por su cambio radical en el diseño de personajes, pero al final la gran mayoría ha llegado a amar esta nueva adaptación. El estreno de esta nueva temporada queda para el día 15 de mayo con 13 nuevos episodios. En este arco final tenemos que después de usar su espada para detener a Lighthop, el arma de Adora se ha vuelto añicos y sus poderes desaparecieron junto a ella, recordemos que a lo largo de la serie esta arma ha sido un conducto para transformarse en Shira, pero ahora Adora no tiene medios para transformarse, por lo tanto tendrá que confiar en su propia fuerza e inteligencia para salvar a sus amigos y al universo. Por el momento solo queda esperar su estreno, mientras puedes ponerte al día con sus anteriores cuatro temporadas.